Bueno, La reutilización de la información del sector público tiene muchísimo que ver con, eh, en primer lugar, la transparencia, pero también tiene que ver con la eficiencia eh, con la cual abordamos los procesos económicos. Es importantísimo eh, tener información para tomar decisiones que generen confianza y, eh, por ende, que generen una sociedad más abierta, más competitiva. Bueno, las medidas que, que deberían empezar a ponerse en marcha tienen que ver con cambios normativos. Fundamentalmente pienso que debería adaptarse la Ley 30-1992 de Procedimiento Administrativo Común. Eh, para tratar de que tengamos acceso a los procedimientos administrativos eh, antes incluso de que hayan sido acabados y bueno, de un, con alguna fórmula de anonimización que podamos tener datos eh, de lo que se está produciendo eh, de, realmente en, en, en términos de tramitación porque da indicadores sobre eh, muchísimos, eh, muchísimos eh, vectores económicos. ¿no? Eh, el otro gran cambio que, que habría, debería producirse es cómo se exponen los datos, ¿no? bajo qué paradigma jurídico. Creo que es muy importante que haya una licencia única en la Unión Europea que abarque todos estos conjuntos de datos que se están liberando por parte del sector público y esto eh, sería ideal que fuera a través de la licencia pública de la Unión Europea, eh, que, fue, que es común y que no solo sirviese para liberar software, sino que también abarcase los datos.